viene este con el sobrino mío y se entró ante la mujer entonces eh, el otro sobrino mío llegó y le dijo que se salgan todos los que están aquí y le dijo, le dijo el otro sobrino mío y me, yo y le dijo y le dijo no tú no que se vaya a él entonces ahí el otro sobrino mío él le tenía la llave de motor y le dijo pues, como él no me quiere aquí yo me voy y le dijo dame la llave, para yo irme y entonces él, que estaba jugando con el muchacho, no le quiso dar la llave, y entonces ahí parece que le dio la pedra, porque ahí dijo que ahí cogió la piedra, y le estaba haciendo así, dándole al muchacho ahí, mirele el golpe. ¿Pero por qué señor? ¿Eh? Celoso, por la mujer, porque él creía que este muchacho estaba enamorado de la mujer, y él lo que hacía, que le, que le compraba la leche al muchachito, porque este muchacho es enfermo, este muchacho hasta, hasta sufre de epilepsia, ese muchacho es enfermo, ese muchacho grande.